Estamos en el medio de la calzada de reina, a los terceros, enfrente de la tienda. Normalmente, tú sabes que mis videos son blogs, son Lindo, Go Happy, roll. Pero este tema está en tendencia. Y me dieron la meta de seguir el legado de Anita y Dale. Mi hermana Anita, ustedes saben que tiene un video que tiene casi un millón de vistas sobre los mercados en Cuba y ahora está de moda. Y casualmente... Oye, mi mente, perdida. Ah, no, mira aquí. Tenemos 20 pesos que Dami y yo... Dami que te Tenemos 20 pesos que vamos a comprar merienda, ya tú sabes, cosas para la casa, comida, porque Dami se está quedando en La Habana ahora. Entonces tenemos que llenar, que estamos vacíos y tenemos tremenda hambre. Tengo hambre. Yo, ustedes pensarán que soy fotógrafo, que soy videógrafo, pero yo lo que soy es licenciado de economía. Mi salario promedio más o menos sería... Te juro a la gente de otro país que esto no es un dinero de monopolio, esto es real, muy real y muy difícil de encontrar. Bueno, yo nunca me he encontrado dinero en la calle. ¿sí? No, yo tampoco. Se me ha pedido. que es más que diferente. Nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a las tiendas a ver qué podemos comprar con 20 pesos, vamos a tirar una especie de cámara oculta, la cámara, me van a disculpar, hoy no va a haber mucha calidad en el video porque la tengo que guardar, porque mira... Entonces, ¿qué? Vamos a trabajar con el teléfono. Traje la voz GoPro es una camarita chiquitica para meter nuestra cámara oculta. Sí. Vamos a ver si vamos a dos o tres mercados de lo más importante de La Habana. A ver cuánto nos dura los 20 pesos. Pero además, yo tengo unas dudas de toda la vida. Sobre la reventa y sobre los precios. Porque yo conozco amistades que han venido a Cuba y me dicen que los mismos productos que aquí están en 7, 8 pulas. Pulas. CUC o dólares. Allá vale 1. Nos vamos para la tienda, a gastar los 20 full, vamos a después Estamos, estamos, estamos macetas Vamos a ver si vamos a los terceros, quiero ir a tercera y 70, que es uno de los mercados más grandes Vamos a ver la gente, las colas, los precios, los productos, lo que hay, lo que no hay Tengo tremenda hambre, vamos a satisfacer ese problema y a ver qué sale Hoy no hay birrolo, hoy no hay nada, hoy es con el teléfono, así que esto es un video informativo de gente sí, no te doy, ¿por vamos a la carnicería sí, sí. Sí, sí, sí. Tremenda cola yo, yo creo que el plan de aquí se lo odio. yo voy a enseñar ahora la cola que hay en la carnicería a ver si compramos algo porque venimos a comprar comida no. es muy importante miren esto miren esto aparentemente lo único que hay es yogur Mirenlo ahí. Yogur y muslito pollo. Y lo que hay que sobra es tremenda perra cola. Este no es mi plan. En el mismo mercado diabólico, un poco más tarde, y luego de arrepentirnos de la cola. Dime dónde me veo. Dime dónde me veo. Ahí, ahí estoy mirando para la cámara. Ahí estoy ¿Eh? sí, mirando la cámara. Ahí yo mira para acá. Esa perra cola que tú ves ahí es para entrar a la tienda y después hay otra cola adentro para comprar los productos. nada más que hay muslitos de pollo y yogur Él me dice, yo realmente no, todavía no estoy procesando, porque la verdad se ve más larga de ah, lo la no, la no, que había no, en no. vamos, vamos, vamos a caminar la tienda, no vamos a por la no. cola. Mira, descomunal, y lo único que hay yogur de los chiquiticos que vale 70 centavos, el pomito yogur y muslitos de pollo que estaba enfrente mío efectivamente estaba diciendo que si la cola era para el yogur y yo me quedo así una cola tan grande por yogur oh, no y los litros de pollo lo que hay es limitado más o sea, algo tenemos, algo menos ¿sí? a mí no me gusta hacer este tipo siento raro a mí están en la aventura tirándome en paracaídas pero vamos a hacerlo yo soy Pepito de la directiva mmm, de dónde soy yo de youtube y quería decirles que esto es un video serio con fines no extraños solo para informar y divertir mmm, ok me piro ¿Me a un pisa una no? media dos Y nada, a los terceros tuvimos un viaje rápido porque no podemos entrar por la cola, el hambre esa allá. Pero bueno, ya pueden imaginarse, mira. Paramos para almorzar, nuestro almuerzo es una pizza triste y abandonada. Comida no rápida. Miren esto, qué cosa más linda. Bueno, nada, ¿tú sabes cuánto nos gastamos en una pizza para cada uno? Uh, cada una 5 se use, nada más, o sea, de los 20 ya nos quedan 15 que es una locura, nos fuimos adentro porque la cola era demasiado grande y nunca íbamos a terminar el video. Ya vieron, se dieron cuenta que era un cuento mío. Además solamente había yogur chiquitico a 75 centavos. Va ah, mirando estaba prendido el micrófono. No, está prendido, está prendido. Yogur chiquitico a 75 centavos y jabita de murlito pollo. Mini muslito de pollo. Mini muslito, sí, que yo creo que son los pollitos que hacen. ¿Cómo hacen los pollitos cuando no? Hacen? No lo puedo hacer yo. Pues yo piu. Eh, pollitos así, 6 pesos y ah, demasiada Y supuestamente se pueden acabar. Y nada Vamos para Tercer 70. Nos comemos nuestros huesos lleno de proteínas y, y carbohidratos. Y vamos a la super tienda Tercer 70. Que debe estar repleta de comida. Y como se pueden imaginar, estamos súper lejos de Tercer y 70. Así que a coger un carro hacia allá. Y aprovechamos. Yo dije que este video no iba a ser de birro y toda mi tontería, pero. ¿Qué tú crees si le hacemos un big roll de nosotros yendo hasta tercero y 70? No de las calles de La Habana. Vamos a hacer una Así ya van viendo las calles de La Habana. El que no está, la recuerde, el que está, apague el video y no tiene que verla de nuevo. Y el que no la ha visto, bienvenido a las calles de La Habana. Carlos terceros tercero y 70. ¿Listos? Seguimos Y ahora sí, tercer y 70, Ahora sí vamos a meterle acción a video Así nos vamos a infiltrar En una tienda Dami con la GoPro, yo con el celular voy a tratar de hablar Escondido, que ya tenemos amigos Que se metieron en problemas por videos como este. Así que si alguien les pregunta Nosotros no somos nosotros Estamos Juan Bacallado Y yo me llamo Pancho El Laco Pancho, Pancho, ¿Pancho el Lord. Me da la gana. <risa> <risa> Hasta que se haya muestra el contrario. Ay, <risa> Esto viene con comida. cómo se sí, Mira, tiene comida. ¡Vacío! Yo pensé que por mil dólares venía con comida. Vamos a la comida. Aquí tenemos yogur, o lo que parecería que es yogur, bueno, o pintura. Este está en la mitad, miren. Miren la higiene de los productos aquí. Qué no puede ser lluvia. ¿sí? Ah, para pues a lo mejor esto es ¿No? No. Pasillo para limpiar nuestro piso, nuestra casa. Eh, Eso se come. Mira, mira, mira. Mira que fisna. Mira que fisna. Supuestamente nosotros estamos a gusto aquí. Ah. Esta gorra me queda chiquita. Esta gorra me la regalaba. Es que tú eres cabezón. Pues, perdón. Yo tengo ideas infladas. <risa> bueno, estamos en el pasillo de los detergentes que parecería que está lleno, pero está vacío de la ilusión óptica de lo que hace el cine. Bueno, un detergente. Hay que lavar los casocines. Sí, lo ya tenemos un detergente que cuesta. 1,70 o sea 42 pesos 1,70 Yo creo que no me voy a voy a comer hoy sí. Un poco más jugo 2,90 Dime algo, sé si se puede tomar jugo Yo no quiero Jugo Ya varía, no hay nada Lo menos la parte de conserva, jugo, tomate y eso La gente, la gente le huye a la cámara. Caballeros recuerden, mi nombre es Pancho el Blanco y ya se llama Juana Bacallao sí, sí, sí. Así que se Anda van a echarnos a la justicia. Vean ahí está la carne. ¿no? Bueno, ahora estamos en la parte de la carnicería. Ahora es cuando es. Tenemos los estantes, los estantes llenos de yogur, fresa. ¿Qué es eso, son pollos? pollos. No son concreta. croquetas. No. Dice Dami que ahí venden. ¿Cómo no, no es concreta? Co co co ¿Es concreta o croqueta? No sé, no me juzguen. ¿Quién decide que se dice croqueta y no concreta? Mira, es concreta. ¿O croqueta? ¿Cocreta? Déjenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes que es lo correcto? ¿Concreta o concreta? Pero si yo quiero decir concreta. Bueno, ya estamos en la primera sección de la carnicería y no hay nada. Y me están mirando ya la gente con cara extraterrestre. Para allá. Pero para allá hay una golita, para allá debe haber aquí Hola. Hola. Aquí estamos casual, haciendo perra gola para comprarnos unos 30 murlitos de apoyo que ya se nos agarró el dinero 6 pesos, 7 pesos más 6 más son 3 eso vale 2 pesos son 15 ya ahí ya, ¿Ya subimos el pollo a romper eso, echamos y allá afuera hacemos nuestra conclusión de nuestro día de compra que nos vamos llenos de comida. estoy grabando ya. Eh, Tú tienes la misma voz de Rosalía, canta ahí. Mentiroso, eso es con el teléfono. Me van a dar copyright apaga eso, anda que ya estoy grabando. Nada, ya salimos del mercado de tercera y 70. Un mercado que se supone que sería el mejor o, los me o de los mejores de La Habana. Yo iluso e inocente y pueril traje a Dami para conquistarla con la belleza de los mercados de La Habana. Salí con dolor de cabeza. Salió con calor, no hay del aire acondicionado. Oye, pero vale, los ruidos. ¡Papi! ¿Qué va? Sí. Oye, que se ponen intenso aquí la gente los tractores. No hace eso. Nada, no hay aire acondicionado, no hay comida. Salimos con los 20 CUC que cobraría yo como un económico que estudié nueve años de mi vida, que se me cayeron los pelos, que me salieron canas en la barba, en las tesis. Una locura, 20 CUC que me alcanzó para unos pollitos flacos, raquíticos, un poco de mayonesa, una lata de jamón eh, y para rematar productos vencidos. Un detergente porque ah, mínimo los casoncillos los tengo que lavar, ¿no? Mínimo, vaya, mínimo. Cuando llegue el agua. Cuando llegue el agua. Cuando llegue el agua, que traje a, da, a Dami a La Habana y no tengo agua en la casa. ¿Cuál sabes? Llevo tres días sin bañarme. ¿Cuál sabes ni que no sabes era. Cuando llegaste ayer, me dejaste cuento, cuento. No me y así. Ahora la pregunta del millón: ¿Cómo hacemos los? Mira cómo tengo canas. Oh. Oh. No, ya eso no te estresa más con el video. Chao. Ya. Chao. Ven, tantos años para que me salieran canas estudiando para esto. Y nada, mi gente, espero que les haya gustado el video. Esto fue corto, instantáneo, Nescafé, pero la, no te rías, esto es serio, yo soy un tipo serio, Nescafé, no te rías. Pero la idea era que tenía que ir al mercado y dije, ah, ¿por qué no? No, pero ya te puedes reír ya. La, es. la idea era ir a un mercado y de paso lo documentaba, no es mi estilo, probablemente ni lo haga más, pero tengo una razón muy fuerte para hacer este vídeo, ¿sabes cuál es? Que me dio la gana. Ponme la gafitas de... Eh, ¿cómo, ¿cómo es que esa la canción? <risa> No, no sirvo para cantar la cantante es Dami Y nada mi gente, esto fue un corto Seguimos con la serie de Santiago de Cuba en el siguiente video Recuerden el miércoles, cada miércoles Un tutorial de fotografía o video Vamos a hacer cosas increíbles con Dami Fotografía urbana, fotografía callejera fotografía nocturna Cómo hacer un b-roll Y la madre de los tomates Nada mi gente, hasta el próximo video Ya no hasta la semana que viene, porque ahora estamos activos Vamos, Yo estoy haciendo reggaetón, no haga rock Yo no hice rock esta... Es, es inevitable que se mueva el pelo. Discúlpenme que en mis videos me faje con Dami. Yo sé que también me faje con Anita, pero es que tengo... se faja con todo el mundo? Ten, Ve a ver. Tengo dos hermanas, una loca y una gorda. Ouch. Me dio la gana de decirte gorda, <risa> Anita con swing. <risa> Nada, mi gente. Chao, chao. Ay, no cosas me llevan a luchar con eso. Ya desconectar y que. Yo, yo creo que yo no voy a subir este video. Qué no, no, no, no puedo enseñarle a la gente esto. No, no, no, no, ya, ya. Es decisión tuya, pero bueno, vinimos hasta acá, no sé, Eric, no sé. Me cago en todo lo que se menea y punto.